Deuda. Se cumplen. Desenmascarar a los periodistas doble cara, ¿verdad? ¡Ay! Eso fue lo que. Decidí. Sí, claro. A los periodistas que viven inventando cosas. Esos periodistas se van a desenmascarar aquí en este momento. Sí. Vamos a, a, ahora al, al, al tema de Yerjan la Antigua. Es Vamos fusivo. a ver. ¿eh? Sí. Gracias, Adelante, Amado. Feliz. Gracias, a Fulvia, a todo el equipo de producción. Gracias. Eh, a propósito de lo que tú mencionas, el aguacate, una comunidad rural de San Francisco de Macorís, vaya el saludo para toda mi gente del aguacate, el cercado, las en la parte norte de San Francisco de Macorís, de donde yo soy oriundo. La idea del aguacate era porque había mucho aguacate. ¿no? Había una hilera de aguacates en, en la calle uh -huh. eh, cuando estaba deshabitada, y entonces las personas de, de, otra de otras comunidades iban a ese lugar, a recoger aguacate y de ahí se levanta, yeah. se, se identifica ese sector ¿Dónde como... ¿Dónde están eh, los aguacates? Ajá, sí, en sí. el aguacate, donde están los aguacates y la gente terminó identificando. Ese saludo, Yerian, le damos un saludo a toda la gente que estuvimos juntos esta semana en la provincia entera, que ven el programa. Visité algunos campos de Castillo, que hay uh -huh. cable y ven el programa y nos mandan saludos a todos. Y hay un campo que es el cruce de Magua, que quieren el cable, que quieren que Telenor le lleve el cable. Ajá, pues hay que ya ir. lo tramité con la producción, favor, que le pongan el cable para ellos ver los programas de Telenor. Hay que ir hay que ir para allá a ponerle cable a, sí. a toda nuestra gente de Castillo. Bien, eh, miren señores, con relación a, a la campaña política, es obligatorio tratar este tema de la campaña política lamentablemente porque es lo que está en la palestra ahora mismo, tanto el COVID como esto y la situación del racismo en Estados Unidos, son los tres eh, temas puntuales en, en el mundo entero, ¿verdad? Pero la República Dominicana específicamente el COVID y las elecciones por la cercanía en la que estamos de ella. El discurso político ha aumentado eh, de nivel, eh, pero de nivel de agresión. Si ustedes pueden escuchar las declaraciones ayer de Leonel Fernández, me sorprendió mucho escuchar a Leonel Fernández eh, dirigirse eh, de manera tan de manera tan personal eh, frente al, al candidato del de PLD, eh, Gonzalo Castillo, donde él lo acusa de que no puede ni siquiera expresar una idea. Y vi que entonces que el discurso está cambiando de rumbo y se está poniendo mucho más agresivo. Vi ahí una respuesta de Gonzalo Castillo al PRM, donde él está acusando al PRM de querer impedir que él lleve ayudas a la gente. Y vi la respuesta correcta del PRM a Gonzalo Castillo. Eh, todos tienen un poquitico de verdad en lo que dicen. Ahora lo que me preocupa es el tono. Atención, eso es lo que me preocupa, el tono de, de agresividad que se está llevando en el discurso. Y yo no quiero, re, yo no quiero que volvamos a la época de 1996... Atención a los PRDistas y a los PRMistas que enarbolan a José Francisco Peña Gómez. Yo no quisiera que se repita en la República Dominicana lo que pasó allá atrás con José Francisco Peña Gómez. Que cuando no pudieron minimizarlo con el discurso, con las ideas, con las propuestas, entonces lo minimizaron en lo personal. ¿Ese es un error? Sí, sí. Lo minimizaron en lo personal, lo acusaron de brujo, lo acusaron de haitiano, lo acusaron de todas de toda las cosas habidas y por haber. Acusaron a José Francisco Peña Gómez para bloquearle el camino a la presidencia frente a un pueblo inculto como es la República Dominicana y como era en aquel entonces y aún lo sigue siendo. Por lo que se deja engañar fácilmente de cualquiera. Bueno, se deja engañar de, de Pedro Botello, imagínense ustedes. Entonces... El discurso está subiendo de nivel y se está tornando agresivo. Es natural porque estamos llegando a la recta final de las elecciones, pero eso es peligroso. Yo quisiera pedirle a los diferentes partidos que traten de llevar su discurso en función de propuestas de ideas, no en el plano personal. Me preocupa mucho ver al expresidente Leonel Fernando, un tipo tan brillante, un tipo con un excelente discurso, un tipo con mucha herramienta, para defender su punto de vista, para hablar de sus propuestas, sin tener que aludir a lo personal de ningún otro candidato. Y realmente esa parte que la vi ayer me preocupó mucho, cosa que yo tengo que felicitar a Luis Abinader, que no la ha he hecho nunca. Sus seguidores sí, pero Luis Abinader yo nunca lo he escuchado con un discurso agresivo, agrediendo a lo personal a ninguna persona. Así que esa parte me preocupa y ojalá que no siga pasando en el futuro. A propósito de esto que está sucediendo en la República Dominicana de la campaña electoral, yo quiero llamar la atención y preguntarme ¿qué le está pasando a los comunicadores de larga trayectoria de la República Dominicana? ¿Qué le está pasando a propósito de la campaña política y de las elecciones? ¿Qué le está pasando a Marino Zapete? Mucha gente se va a molestar y les, los reto a que me desmientan. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué le está pasando a Uchilora? Pero ¿qué le está pasando a Altagracia Salazar? A la única que yo saco de ese grupo es a Edith Feble, que sí está dando en la Diana. Que lo que dice lo prueba. Correcto. Yo quiero este tuit de Uchilora del 14 de marzo, que yo lo guardé porque me pareció preocupante. Dije, ¿pero qué es esto? Pero esto no es Uchilora. Uchilora, escúchame, ¿me van a permitir retirarme la, la, la mascarilla porque me estoy. Eh, Uchi Lora, en ese tuit del 14 de marzo, dice, hay una acción que parece coordinada para meterle miedo a la gente. Quizás buscan producir un efecto de abstención. No le hagan el juego repitiendo falacias. Me preocupó este tuit de Uchi Lora porque se refería al COVID. Y yo decía, pero, pero me preocupa esto de Uchi, que él, sabiendo lo que está sucediendo a nivel mundial, en ese entonces, con, con, con cientos de miles de muertos ya, porque eso fue el 14 de marzo, ¿cómo va a ser que Uchi esté jugando con esta información? Fíjense ustedes que en Brasil van 35 mil muertos, fíjense ustedes que en Estados Unidos van 110 mil muertos, que en México van más de 13 muertos, que en Colombia, incluso el propio Uchi hizo una comparación de República Dominicana con Colombia, dijo, en Colombia, que hay, en ese entonces habían 26 mil eh, eh, contagiados. ¿Van menos muertos que en República Dominicana? Pues lamentablemente, Uchi, con todo el respeto que usted se merece y que yo le tengo, hoy la cosa en Colombia está diferente. Van 1.200 muertos, más de 1.200 muertos en Colombia. Y aquí solamente llevamos 500. Y usted dirá, ah, pero en República Dominicana están ocultando los muertos. Pues entonces se contradice su discurso. Porque entonces debería ser, si quieren meterle miedo a la gente, debería ser decir que, está, que hay más contagiados y mucho más muertos. Entonces tenemos que definir el discurso. Definir el, el, el discurso. Ya la lógica establece, ¿verdad?, aquello del silogismo, ¿verdad?, de las premisas y, la, y la conclusión. Que, bueno, si tú dices, eh, todos los perros ladran, eh, eh, fulano es un perro, entonces fulano ladra. Nano es un perro, nano, nano ladra. Es un perro, nano ladra". Exacto. O sea, tiene que, eh, eh, que tener lógica lo que decimos. Entonces tú dices, le quieren meter miedo a la gente. No, pero aquí apenas van 500 y tantos muertos, ya con aproximadamente 20 mil contagiados. 500 y tantos metros, o sea, Es decir, que si el gobierno quisiera meterle miedo a la gente, se fuera por la parte de decir que tenemos 1.200 muertos, 2.000, 5.000 muertos. Lo pudiera justificar, no sé cómo. Entonces, tenemos que ver qué le está pasando a nuestros comunicadores. Y usted dirá, el ataque es contra Uchi. No, el ataque es contra el discurso. Por ejemplo, Altagracia Salazar, que eh, en Twitter hace una mofa y dice, eh, Gonzalo Castillo dice que va a construir 100.000 viviendas, en cuatro años, serían 68 viviendas cada día. Es cierto, yo estoy de acuerdo con ella. Y dijo, ah, pero son 68 viviendas diarias en, en, en cuatro años. Pero Luis Abinader, tenemos que ser coherentes. Yo no estoy criticando esto, sino Luis Abinader dijo que va a construir un millón de viviendas. Lo dijo, está ahí en las redes sociales, está ahí en un video que se ve que es el que lo dice, dice, vamos a construir un millón de viviendas. Pero ella, ella no criticó a Luis Abinader. Imagínense ustedes, si son 68 eh, viviendas... En diarias de las 100 mil que, que construiría Gonzalo, ¿cuántas serían, por ejemplo, de un millón en cuatro años? O sea, tenemos que ser coherentes. Es el déficit con... que hay. Sí, pero, pero, pero espérate. Si Gonzalo dice que va a construir 100 mil viviendas en cuatro años y son 68, alguien que me haga ese cálculo rapidito y me lo mande por WhatsApp. Eri, hazte ese cálculo. Es que Luis se refería eh, al déficit. Eh, eh, un millón entre, calcula 365 días por, por cuatro, y divide es en un millón, el claro, millón entre esos días. Es que Luis Abinader se refería al déficit. No, no, Luis Abinader no dijo: a la construcción. Luis Abinader dijo, casas como esta, estando en una casa ahí de. de, de, de y pico dijo: que, Vamos a construir un millón. Bueno. Un millón. entonces Pero no es, no es eso, es, es el discurso de los de, de lo, de lo, que como que se le ve el fajo pero bueno, es que pero, este en 20 años ha construido seis mil viviendas ¿cómo en cuatro años va a construir 100 mil? yo estoy de acuerdo con eso, eso no. yo estoy de acuerdo que Gonzalo no debió decir que va a construir 100.000 mil viviendas porque posiblemente no lo pueda cumplir pero tampoco estoy de acuerdo con que Luis día que, va a, que va, va a construir un millón porque no la va a cumplir entonces tenemos que ser coherentes si le damos a uno, tenemos que darle al otro y aquí voy con mi amigo Marino Zapete que esto sí le va a doler a mucha gente incluso gente amiga mía el, el pasado viernes, todos los diarios de la República Dominicana publicaron la renuncia de siete gobernadores a nivel nacional. O sea, siete provincias se quedaron sin gobernadores. Y ahí está el tuit, muchachos, pónganmelo ahí de la designación del de, de presidente, que el propio Marino Zapete, señores, miren, hay que tener cuidado en esta sociedad ya informada, publicó en su, en su Instagram, a mí me lo mandaron como una burla, y después se convirtió en una herramienta a favor. Vean qué vaina. Me lo mandaron como una burla. Sí, pero me le cortaron la parte de abajo donde, dice, donde él dice: se hunde el barco. A ese titular, a ese titular de del presidente del, del listín diario, entonces sería 684 casas, ¿verdad? Diaria, ¿Vea qué lío? ¿Cuántas? 684 casas tendría que hacer. Diaria, eh, Luis Abinader. Entonces, eh, vamos a criticar también eso. Es lo coherente. Pero este titular okay. lo publicó el listín diario y Marino Zapete lo tomó y lo compartió en, sus, en su Instagram. Y le puso abajo, qué lástima que lo cortaron muchachos, le puso abajo, se hunde el barco. Así que yo vi esa información. Sí. Dame un momentito que tenemos una llamadita. Ok, adelante. Adelante. Voy a buenos a días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Quién nos habla? Sí. Buenos días, le habla una amiga, seguidora de su programa, del Ensanche Águila. ¿Cómo no? Adelante. Mire, mi amor, yo quiero darle un consejo a Yayan. Ajá, Ajá. Adelante. <ríe> Yayan, si tú hablara más bajito, te viera como, no que no eres educado, eres una persona educada, pero un peso, un poquito como más, más bajito, porque tu voz Soy en el micrófono resalta demasiado. Ah, muy eh, bien. A pues, ese favor, mi amor, sí. porque el bien para ti. Sí, sí, se lo, se lo agradezco. Lo que pasa es que eh, yo soy... Tú como eres muy, exaltado. Sí, muy exaltado. No <risa> es no, no necesariamente que estoy hablando ni molesto. Muchachos, vamos a controlar un poquito el audio, porque es que yo hablo así. Y francamente, no, todavía no he aprendido mucho a controlar esto. Pero se lo agradezco. Adelante. Con relación a ese, a ese, a eh, eh, esa publicación de Marino Zapete, a mí realmente me llamó la atención... Lo voy a mandar, muchachos, ahora, escúchame eh, que me tienda eh, un, un minutito. Lo acabo de, no, lo mandé equivocado ahí. Eh, donde Marino Zapete dijo, se hunde el barco. Y cuando usted va a la noticia y la lee, se da cuenta que esos siete gobernadores renunciaron porque son candidatos, es decir, que estaban violando la ley. La noticia debió ser, distinguido Marino, siete gobernadores renuncian y estaban violando la ley electoral. Entonces, cuando él pone abajo eh, siete eh, se hunde el barco, se, se nota que él tomó solamente el titular y fue a mofarse del partido de gobierno. Un periodista no hace eso. Un periodista que se dice ser imparcial no hace eso. Presenta los hechos. No se mofa, no se burla, y él se estaba burlando. Algo que yo considero incorrecto de parte de Marino Zapete, eh, porque inmediatamente deja, te deja ver el refajo, Marino. Yo no estoy diciendo que tú seas del PRM o de, o de la Fuerza del Pueblo. Pero trata de ser un poquito coherente porque tuviste que borrarlo. Búsquenlo. Ahora, ahora lo mandé al WhatsApp, muchachos. Eh, para que lo vean ahí donde, donde él le pone abajo. Le puso. Míralo ahí. Ahí está completo. Dice, parece que, se, que el barco se hunde. Marino, no leíste la información. Esos siete gobernadores, el de Nagua, de San Pedro, San José de Ocoa... Eh, renunciaron porque estaban violando la ley. Tú debiste darle a esa información, qué que esos importa. gobernadores estaban violando Mira. la ley. ¿Tú sabes por qué renunciaron? Porque el PRM, de manera correcta, pues yo aquí no apaño lo malo, de manera correcta los denunció 97 funcionarios del gobierno, son candidatos y no habían renunciado a sus puestos. Bien por el PRM, bien por el PRM y mal por ti Marino porque debiste coger la noticia por la parte que a ti te favorecía que era decir que esos funcionarios estaban violando la ley Mira. no decir que se hunde el barco porque no se fueron del partido renunciaron porque son candidatos mira, mira este yo no quiero justificar a Marino ni a ningún periodista pero en esta época de la información de la rapidez de la información de, los, de las redes sociales una, una diablura que aunque tiene grandes ventajas, pero también tiene grandes eh, eh, daños, provoca grandes daños, porque es un, es una, es un mecanismo de poner en manos de gente desconocedora de muchísimas cosas, la información. Y no solamente la información, sino la penetración. O sí. sea, un tipo que se dedique a trabajar un Instagram o que se dedique a trabajar un Twitter o que se dedique a trabajar cualquiera de esas redes sociales, puede lograr 20 mil eh, eh, seguidores en, en, en un tiempo sí. y esa es la penetración que tiene entonces esa rapidez hace que los periodistas no, que ese es el error grave no confirmen la fuente pero a veces no hay tiempo de confirmar la fuente porque la información fluye tan rápida y por tantas vías que tú tienes obligatoriamente que tirarla si no, ¿te va a quedar todo el tiempo rezagado? Pero queda mal, amado. Yo no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, pero claro que un periodista sí. de la categoría de Marino Zapet. No, no, claro que con sí. Con tanta trayectoria, queda mal cuando sube una, una publicación y luego tiene que borrarla. Porque eso dice que es que no está informado y que está improvisando. Eso ha dado lugar a que a que se haya ¿Sí? inventado el término de fake news. ¿Tú ves? Para sí. lograr... Ah, bueno, y la posverdad. Sí, todo sí. eso viene de ahí. sí. Hay una llamada, hay una llamada, adelante, Buen día. buenos días. Adelante. Buen día, Inmaculada de este lado. Hola, Inmaculada, la... adelante. Si esos gobernadores siendo candidatos renunciaron a su posición porque la ley se lo exige. Una pregunta, ¿por qué Margarita no renuncia o propone presidencia? ¿Por qué está haciendo campaña con los de Pero yo lo no dijo aquí eso. Eh. Que, que, que que yo he dicho aquí que Margarita no tiene que renunciar eh. no de hecho no. Margarita maneja recursos y la claro. gobernadora oh, no entonces, tantos ¿Por qué entonces ella está ahí. debe renunciar no, y la Junta Central no, Electoral no, no, oye inmaculada no, no, no, no, no, no, la Junta Central Electoral debe hacer la que renuncie a las fuerzas hacer la fuerza. que renuncie no y el Tribunal Superior Electoral también deberán someterla para que renuncie para que cumpla con la ley Así es, sí, gracias sí, sí. gracias Inmaculada. Gracias. Bueno, caballero, termino No, pues eso yo concluyo pidiéndole a los comunicadores, que todavía son columnas en la República Dominicana, que traten de ser equilibrados y de no dejarse llevar de las emociones, como esta emoción ahí de, de Marino Zapete que lo llevó a publicar algo de lo cual él no tenía información y luego tener que borrarlo, lo cual lo deja mal parado Así. ante mucha gente que le damos seguimiento. Bueno. Sigue ahí mismo usted mismo con los, sí, con los WhatsApp. Gracias por el comentario. Adelante, tenemos que.